Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz martes para todos. Avanza esta semana en la presencia de Dios, los actos penitenciales en cada una de las parroquias. Yo quiero invitarlos para que aprovechemos esta semana, busquemos nuestra buena confesión, preparémosla, dispongámonos de verdad, mis queridos hermanos, para ir nuestra Pascua. No enaja para el último día, cuando uno está bien cansado, mis queridos hermanos. Pero bueno, si no hay más, aunque sea esa, busquemos de Dios. Pero a usted, mi querido amigo, mi querido hermano, lo invito para que aproveche este día, para que prepare su buena confesión y busque con tiempo este, este, este, este, este momento de gracia, la bendición de una buena confesión. Vamos a meditar hoy San Juan, capítulo 8, versículos 21 al 30. Volvió a hablar Jesús a los judíos y les dijo, me voy y me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy no pueden ir ustedes. Los judíos comentaban, será que va a matarse, por eso dice que a donde va a él no podemos ir nosotros. Y él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba, ustedes son de este mundo, yo soy de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les dije que morirán en su pecado, porque si no creen ni comprenden quién soy yo, morirán por sus pecados. Ellos dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús contestó, no hay ya para qué seguirles hablando, tendría que decirles muchas cosas, cosas que los condenan. Pero vengo enviado por el Dios veraz y así prefiero transmitir al mundo su mensaje. Ellos, sin embargo, no entendieron que para él Dios era su padre. Y les dijo, pues, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entenderán quién soy yo. Y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que digo lo que me enseñó mi Padre. El que me envió está conmigo y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Cuando Jesús dijo estas cosas, muchos creyeron en mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor sigue llamándonos con insistencia a la conversión, a que tomemos conciencia de nuestra vida y tomamos correctivo. Nos esperemos a última hora, porque cuando queramos buscar, tal vez ya no encontremos. Ya no tengamos esa oportunidad, esa gracia especial de encontrarnos con Él. Él está a la puerta llamando. Golpea la puerta. Si alguien me abre, entraré y cenaré con Él, dice la palabra. Así pues que mis queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos salva, que tiene misericordia de nosotros, nos está esperando. Y nos está esperando en la confesión, en la Eucaristía, en su palabra. Está con los brazos abiertos, esperando a que lleguemos. Dios los bendiga. Un feliz día para todos.